Continuamos en Ciudad U y es el momento de hablar de la oficina de conocimiento abierto de la Universidad Nacional de Córdoba y es por eso que nos acompañan aquí, se los presento, eh, Alejandra Nardi, ella es la directora de la Escuela de Bibliotecología y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades y nos acompaña también Emilio Di Domenico, coordinador del portal de revistas científicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Alexis Febre, él es, es coordinador informático de OCA también, ¿no? Bueno, Perfecto. muchas gracias por venir a Ciudad U, bienvenidos. Muchas gracias. Voy a aclarar, no soy sí. la directora de la Escuela de bibliotecología. Ah, con razón es que esto, <risa> bien, decime. Soy sí. la directora de la oficina y soy profesora en la Escuela de bibliotecología. Bien, bien, bueno. Este, bueno. Te subí el cargo. <risa> <risa> Fui en algún momento. <risa> bueno, entonces. En 2010, estábamos bien. ahí. Bueno, empecemos a hablar un poco de qué se trata OCA. Bueno, la Oficina de Conocimiento Abierto se inaugura en el año 2014, uh -huh. aunque antes veníamos trabajando desde el año 2011, eh, o 2008 mejor dicho, este, con un proyecto conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Y este espacio se crea para, eh, después que se aprueba la ley 26.899, que obliga a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, universidades, el INTA, la Conea, todas las instituciones de investigación y académicas que deben disponer y hacer visible su producción científica, cultural y académica a la sociedad. Esto es, este, no es una cuestión de Argentina, eh, Bueno, a, habría que rescatar que Argentina, Perú, y México son los únicos tres países de América Latina que tienen legislación, aunque hay un movimiento internacional latinoamericano, europeo, estadounidense, que favorece el, lo que se llamaría el acceso abierto al conocimiento y disponerlo a la sociedad a aquellas producciones que están realizadas con fondos públicos. Entonces la oficina tiene un repositorio, que se llama Repositorio Digital uh -huh. Universitario, y tiene otro espacio del cual Emilio va a hablar en su momento, es el portal de revistas de la universidad. Uh -huh. este, nosotros este, estamos cumpliendo, eh, y lo hacemos en forma conjunta, trabajamos mucho con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, eh, trabajamos en conjunto con los eh, secretarios de Ciencia y Tecnología, de grado, de posgrado, y no, son, no somos solamente los de la oficina, porque hay la OCA, que nosotros llamamos OCA, sí. hay nodos OCA en cada una de las facultades que están localizadas en las bibliotecas y también en el observatorio astronómico. Es decir, somos un conjunto importante de personas, de profesionales, que hacemos posible que este, se visibilice la producción de la unc al mundo. Claro, y qué bueno que estén en cada una de las bibliotecas porque es la forma claro. de estar cerquita y allí cuando aparecen nuevas investigaciones, conocimientos, siempre allí a tiempo, ¿no? Claro, y estamos en un proceso muy interesante porque el 6 de mayo eh, pasado, eh, eso fue en el 2017, eh, digamos, realizamos las, se, se aprobaron en el Consejo Superior las políticas propias de la UNC. Este, que son exigidas por la ley 26.899. Y hemos decidido optar por utilizar Memoria SIGEVA, que es un módulo eh, del CONICET, y lo hemos ProSociedad de Informática lo ha adaptado a las necesidades de la UNC, este, y allí se están realizando tareas térmicas en todas las facultades. Memoria SIGEVA reúne es una síntesis de cada facultad, digamos, de los distintos años. Arrancamos claro. como en 2013, que es la obligación de la ley, y están trabajando los bibliotecólogos y bibliotecólogas en cada una de las unidades y nosotros, bueno, damos permanentemente capacitación, asesoramiento. La oficina es la que en definitiva eh, define las estrategias del acceso abierto en la universidad. Este, acompañados con, bueno, los profesionales, los académicos, pero somos los que definimos este, los pasos a seguir para hacer posible una ciencia abierta en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Abierta hacia quiénes? ¿Cómo se puede acceder? Uno entra en el repositorio y accede a toda uh -huh. la producción. Como quieras. Sí. A ver, hablemos. bien eh, este, yo, Para que la gente, para invitar, ¿no? La gente. Bien, yo hace un año que estoy en la OCA, sí. estoy muy orgulloso, la verdad que le agradezco a Alejandra. Eh, básicamente me encargo de todo lo que es el repositorio digital, uh -huh. le busco cosas nuevas, este, es un desafío todos los días, entre ellas haber desarrollado un módulo que me permite migrar datos justamente de memoria SIGEVA este, al el repositorio digital universitario. Es decir, por ejemplo, uno quiere investigar sobre una temática que entra, puede entrar, buscar allí. Claro, entra el repositorio, busca todo. busca por palabras clave, autor, uh -huh. este, fecha de publicación y bueno, consigue una lista... Enorme, en publicaciones. Todo el material. Sí, sí. sí. Uh -huh. este, y bueno, eh, en ese desarrollo que estaba hablando recién, lo que hice fue tomar datos de memoria y geba codificarlos, de una forma poder después eh, importarlos al claro. RDU. Tiene que, digamos, este, lo tiene que interpretar. Eh, en el tiempo, cuando eso se vea reflejado en el RDU, va, va a ser un salto, digamos, grande en publicaciones porque... Ahí era información que antes el tenía por decir, claro. oculta, uh -huh. más adelante la vamos a ver. Y además uno tenía que trasladarse, ¿no? Ahora estando uno en su casa, ¿puede ingresar? Sí. No, no, no, nunca se tuvo que trasladar. Uh -huh. El repositorio hace muchos años que está funcionando. Lo que pasa es que Alexia está marcando algo muy importante que es va a haber un salto cuantitativo sí, claro. de acá a fin de año. Y la herramienta que él ha desarrollado que se llama... MMAD, uh -huh. es un nombre raro, Miración <risas> de Metadatos y Archivos Digitales, y bueno, eh, fue un desafío, claro. eh, me, llevó, me llevó un tiempo, uh -huh. este, pero me gustó porque incluso te digo que todos los días le estoy buscando algo nuevo, Este va a ser una herramienta de código abierto, o sea, sí. algún día cualquier universidad, cualquier institución va a poder... Ir. ¿Y cómo ingresamos? Eso lo vamos inversión? Otra. eso lo vamos a eh, vamos a hacer lo siguiente sí. eh, eh, eh, esta herramienta va a ser liberada este, a toda la comunidad uh -huh. a que la quiera utilizar y tiene solamente una licencia eh, eh, AGPL que es la licencia de software libre ¿Sí? y después en el manual también tiene una licencia Creative Commons que también puede ser extendida ¿sí? Alguien que sugiera alguna modificación lo puede hacer. Uh -huh. ¿Hay que Porque. generar usuario o se puede ingresar directamente? No, ¿Cómo eh, va no. a ser la metodología? Directamente. El que quiera la licencia, el, eh, recuperar utilizar el código, me manda un correo a mí y con eso se lo a se lo claro, a, y... a mí. Y bueno, nosotros vemos esas modificaciones uh -huh. y bueno, si están buenas, mejor. La idea es que el software sea lo mejor posible, digamos. Quien y claro. Sí, claro, y, y aparte... Yo digo que no es solamente para universidad. Secundario, los, claro. Algunos días sí. Bueno, digamos, mm. necesitan usar memoria si sí, sí, ¿no? obviamente, pero este, digamos lo, va a quedar disponible este, para todas las universidades del país que lo quieran utilizar. Uh -huh. Es una herramienta que sirve para mirar de un lado al otro. Y eso va a acelerar el proceso claro. de visibilidad de, claro. de la claro. producción uh -huh. científica. Qué bueno. A mí me gustaría que también... Sí. Este, Emilio, contara un poco el tema del portal de revistas. Sí, como dijeron Alejandra y Alexis, hay dos espacios. El repositorio, Story. que era todo lo que veníamos uh -huh. hablando. Que básicamente está toda la producción científica, académica, incluso política y artística de la universidad, uh -huh. eh, menos lo que son las revistas científicas de, de la universidad. Para eso está el otro espacio, que es el portal de revistas científicas, que usamos el software más usado del mundo, el mejor, eh, de, en, que es en abierto que es el ojs abreviado digamos sí. que bueno el, la idea del portal en general es nuclear todas las revistas científicas de la universidad o que por lo menos tengan un, en los equipos de los cuerpos editoriales una importancia de la unc porque hay revistas que por ahí están en un ámbito casi privado pero ahí comparten eh, equipos editoriales que son todos de la unc o de doble dependencia como puede ser conicet o, o unc y el portal al día de hoy tiene 76 revistas, empezamos con 7 en su época y, y, bueno, son más de 10.000 artículos científicos que son cosechados por el Google Scholar, que es el cosechador sí. más grande del mundo de producción académica y estamos más o menos en... hay un ranking mundial que... se que desde el Google Analytics, que es de producción, son artículos científicos. Y estamos más o menos 70 en el mundo, bajando, subiendo, uh -huh. eh, por la, porque los demás también trabajan, ¿no? Entonces, se va moviendo eso. Pero, eh, por lo menos, eh, la idea es eso, nuclear todas las revistas científicas que cumplan con estándares internacionales, que sigan un PC mínimo de protocolo, uh -huh. eh, que está estandarizado hoy en día, por cuestiones que no, no, no voy a ahondar, pero... Bueno, ese es el objetivo del portal y está, por lo menos, funcionando y andando bien. Cualquier cuerpo editorial que o grupo de personas que tienen una idea de crear una revista por algún motivo, se pueden acercar a la OCA, lo hablan conmigo. La OCA está en el Pavilion Argentina, punto seduar También hay un formulario que se puede llenar para entrar en el portal. Y, bueno, se evalúa. Las condiciones son mínimas que exigimos, pero, bueno, esa es la idea. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, este, tiene una gran cantidad de consultas, creo que... Eh... Van subiendo, porque va subiendo la visibilidad, va subiendo, sí, eh, es exponencial eso. Yo parte de la que recomendación, debe... me imagino sí, que esto se va Sí, sí, sí, eso es claro. boca en boca y, y sin hacer una gran promoción, uh -huh. debe haber poco más de medio millón, medio millón uh -huh. de visitas, eh, consultas en los artículos, que no son la citas. es uh -huh. diferente, consulta hablamos, ¿no? Eh, y eso va creciendo, obviamente, y... Y estamos viendo que eso es lo que está dando mucho impulso. Y es, parte la es la otra forma de comunicar la producción científica a la universidad. El repositorio, por un lado, uh -huh. que está compuesto por tesis, eh, un montón de, eh, de artículos producción, artículos. Sí, y después también hay algunos art artículos sí. ¿no? de otras publicaciones de, de científicos de la UNEC en otras revistas internacionales uh -huh. que se vuelven al repositorio para que sea visible para todos, eh, siempre y cuando o sea, la, los derechos digamos, de autor lo permitan y por el otro lado el portal de revistas ¿sí? uh -huh. que es el otro espacio Acabamos sí. de volver de eh, la Universidad de la República Montevideo, Uruguay eh, nos invitaron a, a un encuentro de revistas y, porque quieren copiar el modelo de la UNC así que para nosotros es un orgullo uh -huh. claro. da, eh, si bien la UNC es un mundo enormemente eh, inmenso este, nosotros estamos tratando de hacerlo mejor y parece que eh, bueno, hay que nombrar que la Oficina de Conocimiento Abierto es la primera de América Latina, de, de América, después de la Universidad de Harvard. Sí. Esto es datos que ha, ha dado Dominique Bavini, que es una experta este, en el tema de Claxo. Este, a nosotros nos enorgullece y hay muchas universidades que nos invitan este, para ir a contar qué es la OCA, cómo funcionamos, eh, de esto estuvimos hablando en Montevideo, ahora yo me tengo que ir a Posadas también, la Universidad de Misiones, eh, y bueno, eso sí. y aprovecho, no sé cuánto tiempo tengo, pero también quisiera nombrar a tres personas ¿Diga? que ¿Sí? forman parte de nuestro equipo, que es este, Lucrecia García, que uh -huh. es la responsable del repositorio, el responsable informático es este, Alexis, a Mario Pisi, que es el responsable de, de la parte de comunicación coordinador de comunicación, y Javier Ortiz Vargas, que es el responsable de la parte de diagramación de todo lo que hace la oficina. Felicitaciones para todos ellos. ¿Puedo agregar uno más? Sí. A Tomás. Tomás Arasi, que es un comodín para mí. Tomás es de la Prosecretaría Informática que colaboró con él en el desarrollo de la herramienta. Así son los grandes proyectos con equipos. Yo quisiera agregar una cosa, la UNAM México tiene una OCA, de, de, o sea, sí, claro. de toda nuestra experiencia eh, hay un ejemplo que, que la UNAM, que es se llama igual, eh, OCA, Oficina de Conocimiento Abierto, y, bueno, eh, que se basó en, en nosotros, digamos. Eso, y bueno. cuando nos invitan a la Universidad de la República es porque quieren imitar ese camino. ¿sí? Es, bueno. es centralizar toda la política de acceso abierto eh, en una oficina y, y este es a lo que va el mundo. El, el conocimiento científico va al acceso abierto. Entonces, eh, a la, la vanguardia te, tienen que estar en las universidades públicas y privadas. Y en este digamos. caso, en la, en la nacional, claro, que, es la que tanto claro. queremos todos. Eh. Sí. Muchísimas gracias, Emilio, Alejandra, Alexis, por venir bueno, aquí a Ciudad U. A U. Ama, Como siempre, Dios. las puertas abiertas cuando necesiten difundir sí. esta información y el conocimiento. Somos parte de esta herramienta. Muchas gracias. Eh. No, no, no, gracias. gracias. Permiso, los dejo.